Señores, llevo el fantasma. Yo el fantasma. Eh, a veces hay fiestas que dicen, óyeme, yo me voy a dar tal bonche por, el, por encima del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y hay fiestas que usted no debe celebrarla. Pueden darle romo gratis. Pueden darle la comida gratis. Puede cantar a Anthony Santo en vivo. Cantarle a la vaca. Cantarle a la vaca. Puede estar Don Miguel, que es muy bueno en vivo. Puede estar el Alfa. Increíble, muchachos. ¿no, no es verdad. O sea, puede ser lo que sea que usted tenga una fiesta. Pero no es posible. No es posible que en este país. Ah, exista una fiesta del coronavirus. Coronavirus. Mientras el presidente Luis Abinader el, durante el día estaba explicando las nuevas medidas y el presupuesto que se aumentó para el sector salud. Un grupo de charlatán y ratrero oh, No, ahí. Yo, pero Gineto está ahí, mira. Yo me lo digo en su cara. Mírenlo ahí, ahí llegó la policía. En un sitio, estaba un grupo, por cierto, Bulín explicó y aclaró, Neto, que no estaba en la fiesta. No, que eso no fue una canción y pobre Bulín bailó. La canción de Bulín son, no en el momento de la fiesta, pero Bulín no cantó en esa fiesta y no estaba contratado para esa fiesta. Yo tengo una evidencia que yo sé que no. Entonces, la policía llegó. En ese party encendido. Party coronavirus. Oye, ¿cómo Corona, que se llama? No, Corona Party. Corona Party. Oye, Luis, ¿estás para allá? ¿Tú te vas para allá, flaco? No, no. Esta es la segunda versión de Corona Party. Esta es la segunda versión. O sea, que esta es la segunda versión. Y esta gente no le para a Con un musicón. Con gente aglo aglomerada. <risa> aglomerada no hay ahí de todo. Miren ahí. Miren, mírenlo ahí. Miren la gente, miren la gente. Parando la música, normal, ahí, ahí hubo de todo en esa fiesta. En esa fiesta hubo de todo, de todo, de todo. Pero ustedes están viendo ahí, la Policía, la policía Nacional. A mí lo que me da es que el presidente aumentó 15 millones, fue pues, 15 mil millones o 15 millones de, de, de dólares de peso. De presupuesto de salud. Y miren esto. Y miren eso, un señora. grupo de rastreros abinader volviéndose loco para tratar de controlar el virus. Y un grupo de rastreros, miren. Eh. Aunque yo creo que nadie se infecta ahí. Porque con ese con, con, con, con, toda esa, con toda esa agua que hay ahí llena de cloro. Y llena de, de todo. Y los miaos también que hay ahí que son, ¿Eh? que son miaos de riñones. <risa> <risa> yo creo que ahí hay, hay, hay, hay nadie se puede afectar. No, yo creo que no. Ahí están, miren, miren ahí la gente. Normal. Y la policía llega y ellos están ahí tranquilos. Aquí han pasado todo tipo de fiestas. Pero esta, esta, esta es la mejor fiesta. No, pero allá hay gente. Pero Oye, miren, miren. Allá hay, hay gente. Se cobrando Señores, pero miren la gente que... Miren, la, miren, miren ahí la gente en la piscina, se están moviendo... Y como que ellos ven como que, la, como que los policías son invisibles o son invisibles. Tiene que ser invisible porque ellos llegan y ellos siguen normal. Luego no se quejen. Si cierran el país, no se quejen. Si Yo supongo que hubiera una persona presa ahí. Yo lo único que les digo es que no se quejen después que si vienen y toman una medida más fuerte, ah, no, ¿por qué pasó esto? Ah. Miren, miren por qué razón. Porque un grupo de gente, gracias a esos príncipes y princesas que están ahí, que se metieron a la piscina, ¿eh? ¿eh? El tipo Normal. la manda a sentada, siéntate. Ahí, mírenlo ahí. Y yo estoy viendo como que la policía está haciendo un reportaje. Eh. No es que perdiendo gente presa. Es, es como un reportaje. Para que vea, para que no, policía, vea, Y ve ese derechito que miren de la ahí, gorra. Ve. La piscina está vacía porque todo el mundo salió. Mírenlo ahí. Están recogiendo ahí. Están sentados. No, no. ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es la policía? Dice un amigo mío a 500 pesos la mascarilla que usted ve ahí. Eh, normal. Pegado de una juca, todo el mundo. De una cerveza. Romo. Ellos son inmunes al coronavirus. ¿Ve? ¿Eh? Qué raro, ¿Qué, qué, qué más que no hubiera sido aquí más Macorís. Ya estaba ahí Neto, papá Tarima, Filo. Ahí bien, uy, uy, No, no, no, porque él se quedó bien. hasta ahí. Si sí, hubiera sido Filo, Filo se mete hasta allá y, y, allá, y allá para acá es que ahí viene. Miren ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y, lo, y, hay, y hay vehículos por un tubo y, se, no, y se quedan sentados, no llegó nadie, ¿ves? Eh. Hey. No, no, no, no. No, no, porque si ha sido de barrio, es una fila de CG sí. de aquí al estadio. Miren, ahí están peleando. Yo está, ellos están peleando porque no le están permitiendo la fiesta, porque la policía llegó. Pero, mira, ¿Miren mira. como la vida, eh. Pero mira los que están sentados en la mesedora, que eso tienen que ser sobrinos del dueño de la casa. que ¿Ustedes ¿Entiendes? Sí. Miren ahí. Mira, mire los vehículos, mira los vehículos, mira los vehículos. Sí, sí, sí pero está. está policía tiene un salto en la llanta. <ríe> el policía que hay chaleco. Sí. No, pero... ¿y, y eso se ve normal. Yo venden botas para eso. Pero mire los vehículos que hay ahí, Neto sí. Flow. Ahí no son vehículos. Sí. Para adentro. ¿Para dónde va amiga? Venga. Uh, okay. Venga acá ¿Dónde Entro, va? amiga Esa estaba después de la mañana. Ahí se va ahora. Ahí. Iban a cerrar la puerta. Ahí le iban a cerrar la puerta ¿Y la Dale para atrás, dale para atrás hey, Vamos a entrar y vamos a la y vamos a caer en Vamos para atrás. Recordarle a las personas mire, que mire, en mire. tiempo de estado de emergencia, la policía puede entrar sin la orden de un juez. A donde, quiera, donde, donde quiera, donde quiera. Ah, eh, eh, eh, eh, eh. Eh. Eh, Le si, iba a cerrar la puerta. Eh, si candado había andado ahí, candado. No le cierran esa puerta. Un saludo a nuestro amigo candado. Que candado no coge ese, cerrar puerta. Tú eres loco. Candado corre más que la guagua la policía. <ríe> <ríe> Candado se mandó. No, él tiene que esperar a la guagua. No, no, perdió ahí mismo. Bueno, mire, el tipo está desesperado. No espera ese está, sí, Mire, mire, entre que estamos trancados. Ese de la franela negra parece que es dueño de la fiesta. Eh, o el encargado. Pre Preparen a verlo en la, en la policía pidiendo disculpas. No, okay. En los medios de comunicación. Ahora, eso no, lo su eso no fue a lo loco ahí. O sea, eso no fue de que, que la gente se su supo eso. No, eh, eso fue organizado en el sentido de que una promoción. Y tampoco fue que la policía llegó de sorpresa y A esa gente la llaman. Sí. Y muy posible que sean los vecinos por ahí. Porque, eso no, se porque lo, ese lo, escándalo lo, se escucha de aquí abajo. Los vecinos están cantineados ahí. ¿eh? Los vecinos no fue que llamaron a no? no, esa no. no gente. Que no. No, los vecinos no. La la no la la la de de lo, a los vecinos le dan su ropa. No, no, no. Mira, ponme aquí, ponme aquí. A los vecinos los. Acércate, acércate. A los vecinos lo, lo cajetean, rob, los. Los cajetean. Los cajetearon. La pasó, claro. De de México, no lo y, a, y lo, lo malo es que querían. Ahí se siente uno mal que no tocó de del pastel de la fiesta. Y lo malo es que quería culpar al pobre Bulín. Al pobre Bulín quería culpar. Bulín acostado, el pobre Gordo acostado Bulín. Di, di que, "Oye, oye lo que dice el camarógrafo." <risa> y se mandó a Bulín. <risa> <risa> no, señores Bulín mira, no ahí Bulín, señores, no estaba, hay, ahí. Bulín no estaba ahí. Hay que tener, hay que tener cuenta no, para el, ten... pobre, el pobre Bulín, el Bulín, Bulín le levantó que la mamá lo levantó diciéndole de todo. Y que... We, no, no, y, y, y se atreven, y se atreven, tú sabes, la gente acá de ahí no, que los urbanos están en tal No, no, Sinceras, así, no, no, señores. Eso fue Hay unos ellos. cuantos por ahí que están haciendo unos parisitos pero son... Es que no tienen cuarto guardado que tienen que hacerlo. ¿Cómo así? ¿Y cómo hace Vean acá. Hace ¿Cómo hacen los paris hace ¿Paris así? Nada, ¿Eh? así cómo? Ah, que los ricos hacen parís. Y ya hay cosas, oye. Y por qué los que hacen no hace videos y cosas? Mira, mira, mira ahí esa claro que mayor no se hecho pari. No, lo de mayor fue en su casa. Que ver, está y aquí lo criticamos de que estaban usando, no estaban sin mascarilla. Es un pari de mayor. Eso es en, en su casa. Que Se veían los, los urbanos sin varilla. Eh, sin varilla. Pues. Sin, sin mascarilla. Sin mascarilla. Pero entendemos que tiene que haber un responsable de esto. Porque usted no puede ver que, la, que usted se le cague en autoridades, se le burle ¿eh? en el país entero. Porque así como se hace esa fiesta, se va a hacer otra. Que se ha ahí a ver si a fiesta de papá, eh, papá Tarima en una cabaña de San Francisco no, de Macorís. Usted, usted se equivocó. Piscina. Usted se equivocó. Entrada VIP. Trago de bienvenida. Trago de bienvenida. No, la El trago de bienvenida siempre es un seveno con un chin de romo. No, no, no. Un cóctel con guineo maduro. No, eso es muy caro. Cortel. Ah, no, no. Sancocho. Un Con asopao. Mira, y le meten a dos. Buscan dos gallinas de la más vieja y la jogan para que sepa. Uff, guay, la sacan. Pero bien Para que sepa algo. Señores, no vamos a hacer un llamado. ¿Cómo se llama el que se me pasó el general de aquí? ¿Cómo que llama? El mayor ten, un hombre que es recto, amigo de nosotros, y siempre va por la verdad. Necesitamos... Una fiesta de Macorís. Me tienen loco, Alberto ten. ¿Tiene tienen a uno loco la gente que por los barrios no hay cuarentena. Hay cuarentena. Necesitan las personas mayores de los barrios. La, tiene que llamar la policía también. Dormir. ¿no? Puede llamar a la policía también. Que la llamen. Que una estrategia, porque hay que ver una lucecita a dos kilómetros. Hay muchos barrios que hay señores. A, a mí me han tirado personas mayores que trabajan, por favor. Eh, dame el número de la policía, dame esto, que aquí no deja dormir. Una junca. El que hallen con una junca. El que lo hallen con una junca. Tienen que hacerse estrujarse en la cara, ¿Eh? El problema del coronavirus ataca el sistema respiratorio. Los pulmones, bestias con ropa, bueno, animales. Esperamos que esto yo no sea yo no una, la he visto cosas Creo ahí, que esperemos que esto no sea. Y a los tirapiedras también, que me tire una piedra a mí tiene problemas ya. Neto, a ti te llega un botellazo. No, a mí no me vi? han dado de todo. A mí lo último que me falta es que me aprende el motor y me den una galleta. Porque a mí me han hecho de todo. No hay eh, no, que me dé a mí de nuevo. No, Bien. se lo estoy diciendo ahora. Hay que me dé de nuevo. Va a tener problemas. Va a tener problemas. Se, se amotinó de estos flow. Claro que sí. Un saludo al payaso pupia, a Bejeguin, Que van a hacer matar a uno en el live también. ¿Eh? ¿Y quién es de ese gordo? Pues ahí le dan pedra y si igualito. pero uno está así cuadrado. Es no lo más el papá de Pepa. Ate. <risa> Atención a las autoridades. Saludos para Filo. Atención a las autoridades. Dios mío. Deben hacer un ejemplo con esa fiesta porque si no le van a hacer el coronapar y para... Es que 3. esa fiesta fue la que descubrieron de tanta gente. Le van a seguir haciendo fiestas? Mira, aquí hay... Mira, aquí hay... Ratrero y sinvergüenza y ratrera. Que duermen el día entero y se levantan a las 6.45. Que van para la calle. Oye, manito. El día entero duermen. Y se levantan a las 6.45. Que, la que ellos van para la calle. Ellos van a la policía. Que lo disfrutan eso, manito. No sí. Y con la luz Hay que tener más cuidado. Mira, la gente seria. Que va a un hospital, los doctores, los enfermeros. Tienen que tener cuenta en las esquinas. Porque ahora pasan ellos así, ven. ¡Zup! Sub. Y con la luz apagada.